Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Un marido, ella, la, la mujer, le es infiel, pero ella piensa que el marido ya lo sabe porque está muy recontra caliente manejando en la ruta. Como dice acá Guadalupe Vázquez, que es el cuento, Carlos sigue manejando envuelto en una furia silenciosa. Miren, de paso, que que Miraba un punto fijo y aceleraba más y más. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, pero los otros autos parecían andar como en cámara lenta. Miren lo que a mí me pasa cuando escribo parecían. Bueno, me parece... En... Ahí está. Parecían... ¿Y qué me pasa cuando escribo el cómo? Ay, aparece esto. ¿Mm? Parecía, parecían... con N. Son de la misma familias, de luego. Y hay varios programas que hemos hecho con el nexo comparativo que al trabajarlos podemos llegar a una metáfora y este caso es especial, miren lo que dice no pude calcular la velocidad que íbamos, pero los otros autos, voló uno, voló lo otro y ahora trato de completar sentido, ahí está Hey, pero Marcio, eso pasa en el cine. No, no, no, salame. No pasa en el cine, solamente eso pasa en la cabeza de uno cuando uno está con una subjetividad realmente muy pero muy alterada. ¿eh? Vieron aquello de el tiempo se detuvo, ¿no? O los minutos parecían eternos, esas pavadas, bueno, lugar común. Fíjense acá lo que puedo hacer, solamente eliminando el verbo parecer y el nexo comparativo como. ¿Está de acuerdo Santiago? Totalmente. Muchas gracias. Carlos se iba manejando, vuelto a la furia silenciosa, miraba un punto fijo y hacía más y más. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, pero los otros autos andaban en cámara lenta. O sea, el, el, ¿qué hace el primerizo? El primerizo es esto, miren. No pude calcular la velocidad a la que íbamos, ya que, explica el tipo, ¿no? Ya que iba aterrada. Después va modificando y dice. Iba envuelta en el más profundo terror. ¿Ella le pasa el cinturón amarillo. Después cuando está en el cinturón de Guadalupe dice parecía como si fuera en cámara lenta. Y cuando llega el cinturón negro, que es ta, ta, ta, ¿eh? Karate haciendo pelota, todas las cosas que sobran, te quedas con esta imagen terrible, terrible. Pero los otros autos andaban en cámara lenta. No es literal, es una metáfora, claro que sí. Y el buen lector te lo agradece. ¿Ok? Decís sí, gracias, vos también. ¿listo? Gracias. Bueno, gracias por ayudarla a cortar las cosas que hay que cortar. No hay mucho misterio en esto, muchachos. Nexo comparativo, ¿eh? se lo sacás y una comparación se convierte en una metáfora. ¿eh? Que habla precisamente de la subjetividad alterada de la protagonista en este caso. ¿no? Bueno, si le gustó, muchachín. Compartan el programa Pulgar Arriba para el y Marco Guadalupe Vázquez y suscríbanse al canal, ¿eh? Suscríbanse porque este canal les hace muy, pero muy bien. Esto que estamos haciendo nosotros no lo he visto en ningún canal de literatura. Una cosa que está muy bien por, por otra parte es hablar de teoría, que los cuentos, esto, que otro más allá. la otra es arremangarse, ¿eh? Sacar músculo, sacar lomo, corrigiendo. Eso cualquiera no lo hace. Debo reconocerlo. Pionero el tipo. Un abrazo y hasta pronto. Y ese ataque de megalomanía. Sí.